you. <laughs> Thank you. Eh, pues estamos con los alumnos de Drupak, esta escuela de piano y batería y bueno, estamos desde el Tiki que me encanta porque nos vemos como si estuviéramos en la transmisión nos vemos como si fuéramos muñequitos de una marioneta de ese juego de marionetas podemos ser figuras y todo y un aplauso al profesor Francisco pasa por favor por acá eh, en el caso de estos chicos muy talentosos eh, ¿Cuánto tiempo llevan ellos en la escuela? ¿Cómo ha sido su desarrollo, profesor? Pues el desarrollo de los chicos ya tiene, en el caso de Salud Mosay, ya tiene unos tres años aproximadamente tocando, ya con el maestro ya te, había tenido antes un, este, un, este, unas clases anteriormente en otro lado y este, bueno, ese es el resultado también de todo el equipo que ha estado trabajando junto con el maestro Luis Bertusco, que no pudo venir al día de hoy, pero que estamos para, para así es, son dos jóvenes muy talentosos quienes conforman la escuela de Lopac, ubicados en Pitillán, exactamente enfrente del vivero hay un edificio ahí en el piso número... El tercer piso, local 202 ya tuvimos la oportunidad de conocer sus instalaciones muy adecuadas muy modernas pero sobre todo muy profesionales los profesores, realmente yo sí les recomiendo, no solamente para niños y jóvenes, también los adultos, que yo sé que muchas veces tenemos inquietudes musicales o siempre quise tocar con aprender eh, la batería o el piano o a cantar, bueno pues nunca es tarde, siempre hay oportunidad para que lo hagamos, también los adultos podemos ir, ¿verdad? Claro, es pues a partir de los seis años y si no tenemos límite de edad. Perfecto. ¿Y tú cómo te sientes tocando aquí el piano en Tiquitito? Muy bien. Eh, muy contento, ya no estén bailando y aplaudiendo. Muy bien. Pues fuerte el aplauso. y nosotros, Pap, despedimos esta transmisión desde Tiquitito porque nos vamos a conectar con más transmisión. Fuerte el aplauso, por favor, para los papás también aquí presentes que no nos hacen el favor de acompañarnos. Sí. La tercera transmisión que vamos a tener con Drupac.